Familia Niner! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a el podcast de Canal 49. Ya saben que como todos los lunes es un gustazo y un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Espero que eh, anden bien de cruda. No sé cómo les fue el fin de semana. Eh, ¿Qué tal estuvo la fiesta? ¿No? Pero este, pero pues la cruda de la derrota es a la que me refiero. Espero que, que estemos ya más tranquilos. Eh, no sé si hicieron coraje. Yo no tanto. No porque me guste que pierdan los Niners o... O no es que no me moleste que pierdan, pero hay que ver las formas y las maneras, ¿no? Desde mi punto de vista, contrario a cómo se perdió contra Denver y cómo se perdió contra Chicago, eh, de una manera en la que el equipo no caminó, no produjo nada ofensivamente hablando y, y siempre estuvo ahí la defensiva, ¿no? Acá fue todo lo contrario. Eh, creo que Atlanta hizo un muy buen juego, ¿no? Ya lo, ya lo platicábamos ayer en la plática postgame, o yo se los exponía, creo que... Creo que Atlanta supo atacar las debilidades de San Francisco eh, y, y así como San Francisco atacó las debilidades de los Rams, ¿no? de Carolina, etcétera, etcétera, acá se atacaron las debilidades de San Francisco. Lo comentábamos en el canal 49 el jueves pasado, yo lo comentaba, se los decía, había que leer Atlanta entre líneas, había que leer eh, qué tan malos o qué tan eh, mala suerte habían tenido, ¿no? Una, una ofensiva top 3 por tierra de la NFL, como es la de los, los halcones negros, que supongo que ahorita sigue ahí o subió. Había que tener eh, mucho cuidado en ese sentido. San Francisco no había enfrentado una ofensiva así, que corriera el balón como lo corre Atlanta. Y pues fue nuestra, nuestra Kriptonita, ¿no? Contra nuestra defensa. Que además hay que decirlo, pues, estaba Mermadona. Muchas bajas, solamente hay cuatro titulares de, de todos los que iban a ser titulares o en el papel. <coughs> Y pues bueno, le pega, afecta a la defensa Nos corrieron como quisieron, casi 170 yardas Y este, Mariota tuvo un gran juego ¿Por qué? Porque solamente tuvo un pase incompleto, ¿no? Tampoco fueron muchas yardas, 120 y tantas eh, dos anotaciones sin errores Y esa es la diferencia no entre, entre los halcones negros y los 49 14 puntos que me parecen justos Me parece que, que, que Atlanta gana justamente no Esta vez sí me parece que fue mejor equipo que nosotros Pero insisto, creo que San Francisco no es el equipo que vimos ayer Creo que eh, tiene un techo mucho más alto Y hubo circunstancias ahí que no salieron muy bien De las cuales ahorita pues vamos a platicar, ¿no? Este, antes de continuar, pues también saludo en iVox saludo en Spotify, a todos los que están escuchando este, este podcast, y obviamente aquí en YouTube ya lo, lo salude les recuerdo que se viene el sorteo Magno de noviembre, donde voy a regalar el boleto para el juego de los Niners contra los Cardenales en el Estadio Azteca a todos los miembros del canal, todos los miembros del canal los que estén ahorita como miembros del canal este, van a participar y tienen fecha límite para volverse miembros hasta el juego contra los Cargadores el sorteo de una vez les aviso cuándo va a ser ya tengo fecha, sorteo, atención todos los miembros del canal para el sorteo del boleto del casco, réplica, tamaño real y la bandera de fiel a México, van a ser tres ganadores, ¿no? primer lugar el, el boleto, segundo lugar el casco, tercer lugar la bandera, será el próximo 14 de noviembre, lunes 14 de noviembre a las 9 de la noche, así que pónganse gustos todos los miembros, si todavía no eres miembro pues todavía estás a tiempo de volverte miembro y ya saben la dinámica ¿no? entre más meses lleven como miembros pues más posibilidades tendrán de ganar los que ya tienen 14 meses van a tener 14 oportunidades de ganar 14 boletitos Que estarán ahí en la tómbola eh, Otros y 14 Quien los tenga, 8, quien tenga 8 meses Quienes lleven un mes, pues bueno, tendrán un boleto Pero pues pueden ser los afortunados ganadores Va a ser cuestión de suerte, va a ser en vivo Este no va a ser un sorteo virtual como los que he estado Haciendo, ¿no? Donde pues ahí El, el, el algoritmo de la página donde yo hago Los sorteos, que es app, sorteos Decide quién gana, acá va a ser Manita Santa, entre todos los boletos Va a ser tardadillo el, el, el, el sorteo Así que dense su chance ese día. O ya después lo verán. Pero sin esto que reclamen rápido los premios quienes ganen. Porque tenemos solamente una semana para entregarlos. no este Y será ahí pues iré mostrando boleto por boleto todos los que van a entrar en la tómbola. Y ahí pues, se revolverá todo y sacaré los boletos ganadores... De estos eh, sorteos, de estos regalos que va a ser en qué? Canal 49, ¿no? Redes sociales: Canal 49 no Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también Canal 49 no Oficial y en Twitch como Canal 49. Ahí siempre estamos platicando, en contacto, compartiendo, estoy leyendo sus opiniones, eh, todo esto, ¿no? Platicamos. Ahí a veces me tardo en contestar a veces los mensajes directos que me mandan en Instagram o en Facebook porque ando en mil cosas, pero me procuro dar el tiempo, así como contestar sus comentarios aquí en los videos que siempre los leo y, y siempre me aportan mucho. A veces no coincidimos, pero aprendo también mucho. Yo de todos ustedes, ¿no? Pues bueno, entremos de lleno eh, en materia con el con el ...con el tema, con la derrota... ...que nos pone con el récord en... ...500, ¿no? Punto 500 ...estamos 3 ganados, 3 perdidos... ...seguimos siendo líderes divisionales... ...¿por qué? Pues porque le ganamos a Seattle... ...le ganamos a Los Ángeles que son de nuestra división... ...y aunque tenemos el mismo récord... ...ese medio juego de ventaja que se le llama... ...virtual, es porque tenemos eh, la ventaja... ...de haberles ganado, ¿no? Seguimos como líderes de la división... ...y se viene una parte bien complicada de la temporada... ...porque siguen los jefes, luego los carneros... ...luego los cargadores... Vendrá la semana de descanso, vendrá el juego en México, pero son juegos complicados, ¿no? Ayer los, los carneros ganan, le ganan a Carolina, sabíamos que Carolina no trae mucho por ahí. Anda el rumor de Christian McCaffrey que los 49 podrían pujar por él, pero la verdad es que yo no creo que se haga, no porque yo no quiera. Aparte que es mucha lana, McCaffrey también se lastima mucho y aparte la directiva de San Francisco siempre está interesada en todos los jugadores... Y nunca va realmente por nadie Entonces yo la verdad no quiero ser aguafiestas Pero dudo mucho que San Francisco se vaya a mover por Christian McCaffrey Siempre dicen que hay interés Y nunca hacen un movimiento así grande no Nos vendría muy bien Porque ayer otra vez Wilson nos, nos vuelve a recordar Que porque es suplente Tiene actuaciones muy buenas A mí me gusta Wilson Pero de repente pues nomás no produce Y no nada más es su culpa No, no, no lo intento justificar Trabajo deficiente de la línea ofensiva de San Francisco en, en, en, en, por tierra. No se generó nada. No es como que el corredor nada más solito corre. Necesita que la línea le ayude. Y la verdad es que los halcones negros se plantaron bien. Y nos detuvieron la, la corrida. ¿no? De eso es de lo que les hablaba yo en el canal 49 un ataque terrestre fuerte como el de Atlanta, no lo habíamos enfrentado y nos corrió como quiso con las ausencias y una defensa medianamente buena contra la corrida nos, nos, nos, nos detuvo a nuestros corredores, ¿no? o sea, imagínense, creo que fueron 50 yardas totales de los Niners, 11, digo, Samuel corrió para 11 yardas, y Jimmy Garoppolo corrió para 11 yardas. Ahí les encargo cómo nos contuvieron el ataque terrestre. No nada más fue Jeff Wilson. Divo Samuel tampoco produjo. No hubo manera de correrles el balón. Y Shanahan también tuvo que renunciar muy rápido... Tal vez muy precipitadamente al ataque terrestre. Porque pues se nos fueron muy rápido arriba los halcones negros. 14-0. Ahí el error. Los errores son los que matan a los equipos. no Y si bien Atlanta empezó fuerte con su ofensiva. Que casi siempre empiezan así muchos equipos. se anotan. Venía nuestro ataque. Viene el fútbol. Se van 14 arriba. Hay que cambiar el plan de juego. Afortunadamente se anota. Se lleva un buen drive. Luego un gran regreso de Ray Ray McLeod. Que nos pone ya casi en zona roja. Y de ahí pues fue empatar el juego. Hasta ahí parecía que se podía. Que ya... Se, se volvía a tomar el control del partido. Aunque un descontón muy rápido. Pero de repente ya eh, no fue posible. La ofensiva prácticamente desde la mitad del segundo cuarto ya no hizo nada. Y ya no generó nada más de puntos. Los halcones todavía metieron otros 14. Y pues con esos nos ganaron. ¿no? Bien fácil. Ahí anda el Floki saludándolos. No sé si lo escuchan. este Pero bueno. Eh... <risa> eh ¿Qué más? Vamos a analizar punto por punto, ¿no? Miren, empecemos con Garoppolo, el, el, el tan polémico. Jimmy Garoppolo, que la verdad lo hace bien, hace un buen juego. Se quedó 4 yardas de las 300. Sin muchas yardas, al final ya de trash time, ¿no? Ya le sumó, porque pues ya los halcones estaban prácticamente cediendo zonas cortas. Pero aún así no fue un mal juego de Garoppolo, Tuvo más o menos los mismos completos que tuvo, por ejemplo, Mahomes en su partido, ¿no? Eh, dos touchdowns, dos intercepciones de Mahomes. Garoppolo dos touchdowns, dos intercepciones. No es un mal juego, pero no es un juego en donde Garópolo nos pudiera haber ayudado a poder sacar el partido generando más. También hay que decir y hay que hablarlo, ¿no? le tiran pases a Garopolo eh, contra Panteras, le tiraron y esta vez le vuelven a tirar. Charlie Warner eh, creo que no sirve como receptor, creo que es como ala cerrada suplente a bloquear, está bien. Como receptor ya van dos juegos seguidos que deja caer pases de las manos. El de este domingo pesa. Ray Drake McLeod también no ataca bien el balón. Ahí estaba. Le puso muy buen pase Garopolo. Para los que dicen que Garopolo no tira más de 10 yardas. Pues no es porque tampoco quiera el señor. Tal vez no es tan bueno. Pero es que el sistema de Shanahan no va por ahí. Lo está soltando. Le está dando ya más chance de tirar largos. Y le tiran los balones. Y pues así no se va a poder eh, de ninguna forma. no El, el arbitraje no, no, no influyó tanto. Pero sí marcaron por ahí un par de castigos en jugadas grandes de 49. Es que... Que nos regresaron y nos echaron a perder los drives. Eh, creo que llamémoslo, nos disparamos en el pie. ¿no? Pero Garoppolo hace un juego bueno a secas. No le falta en la segunda intercepción un pase alto. Eh, por ahí hablan de que era interferencia. No, porque el esquinero de los halcones negros va buscando el balón. Y al ir buscando el balón, pues sí hay un pequeño contacto antes. Pero si la marcan, pues bueno, también era. no Al final eso de las inter interferencias se vuelven cosas ya bien. Parece fútbol, parece de apreciación. Y si fueran estrictos con la regla, pues hubiera sido interferencia, pero al ir por el balón se considera que no. Y bueno, es todo un show, ¿no? Por ahí un holding que le marcan a Brendel, que no era, al contrario, o sea, el deliniero defensivo de los halcones lo planchó, lo tacleó, lo hizo pomada. Yo no sé de dónde sacaron el, el, el holding, que era un pase muy bueno, otro pase largo muy bueno a Ayuk, que nos ponía ya en, en su 40 y nos echaron para atrás, ¿no? Eso creo que fue lo que yo vi de, de Jimmy G, un, un juego bueno, que tal vez con un poco más de suerte y menos errores hubiéramos podido competir mucho más al menos al cierre del, del, del partido, ¿no? No estar por 14 abajo, estar por 7 hubiera cambiado muchísimo cómo se si hubiera atacado, ¿no? y pues bueno, Shanahan se desespera cuando íbamos abajo por 7 empieza a lanzar de más, creo que renuncia muy rápido al ataque terrestre y pues ahí están las consecuencias, no se corrió mucho y pues bueno no eh, el, el ataque terrestre pues prácticamente no existió, 50 yardas no, no para un equipo como Sabrasco, que su base, 50 yardas es, es nada y, y restenle 22 entre entre garoppolo y Samuel y, y, y Yushche creo que por ahí tuvo otras 5, no sé Realmente no se corrió el balón y pues ahí fue donde nos matamos. No funcionó lo que le funciona a San Francisco, que es su defensiva y su ataque terrestre. Y cuando no funciona eso, San Francisco está condenado casi siempre a perder los partidos. La línea ofensiva me parece que hizo un, un trabajo decente en protección de coreback. Yo vi por ahí varias jugadas en donde Jimmy tuvo tiempo, tuvo bastante tiempo para encontrar sus receptores. Y eso le facilitó mucho la vida a Jimmy G. Que si bien eh, de repente parece que se empieza a desesperar antes de tiempo. Puso buenos pases, puso buenos balones. Dos anotaciones con Ayuk. Creo que hizo un, un trabajo bueno en protección de pase la línea. No así en bloqueo por carrera. Que también tiene que ver, les digo, con que Shanahan renuncia muy rápido para mí. Cuando iba 14-14 todavía no había eh, que alarmarse tanto. Y empieza a querer lanzar mucho. Cuando Atlanta se va arriba a 21-14, y bueno, por ahí también le sale un jugadón de equipos especiales a los halcones que nos encierran. Y entre que avanzamos y castigo, y avanzamos y castigo, y avanzamos y castigo, se perdieron ahí como 4 minutos tratando de salir de ahí. Entonces, fue una cosa horrible, ¿no? Eh, receptores, Brandon Ayuk aparece Me parece que es uno de los mejores juegos que le he visto a Ayuk Desde que llegó a San Francisco Por ahí alguno de, de en Filadelfia cuando fue novato eh, Pero no recuerdo algún otro donde haya destacado tanto como ayer Y cada vez Ayuk empieza a aparecer más Me gusta y nos viene perfecto para no tener solamente que O las defensas no solamente se tengan que preocupar por Divo Samuel También está Brandon Ayuk Joan Jennings por ahí también de repente aparece y pues Ray-Ray McLeod desperdiciando oportunidades, ¿no? Entonces creo que el, el, el ataque aéreo funcionó, camino, pero no fue eh, killer, o no fue asesino, no, no, no alcanzó para matar a los halcones negros, ¿no? Que tienen una muy mala defensa contra el pase y creo que también por eso se pudo atacar mucho. Por tierra son mejorcillos, pero pues por ahí no se pudo. Eh, Juszczyk, pues bueno, apareciendo ahí, haciendo algunos pasecillos, sus trabajos de bloqueo bien, pero pues no se le requirió tanto como yo hubiera querido este domingo, ¿no?, al señor Kyle Y eso es lo que va a generar en la ofensiva. Eh, a la defensiva, pues nuestra línea fuerte, la línea defensiva, no funcionó. Solamente creo que fueron 5 o 6 presiones al coreback, dos capturas. Para lo que habían estado registrando en juegos anteriores, pues no, no, no lo hicieron nada bien, ¿no? Sí... Pesa la ausencia de Bosa. Sí, pesa la ausencia de Eric Armstead. Y, y pues ahí no tenemos eh, ya dos elementos que, que, que cuentan. Porque es tu línea más fuerte, la línea defensiva. Y al no tener a dos titulares de ese tamaño, pues te van a correr y más una ofensiva como la de Atlanta. ¿no? Que Atlanta jugó, eh, les digo, pues con nuestra debilidad. Corrió por el centro lo que quiso. Porque constantemente estuvo atacando Mariota los pases flat. Y, y haciendo las read options, eso abría la defensiva Y eso hacía que de repente Atlanta se iba por el centro San Francisco de Michael Ryans esta vez sí no supo cómo, cómo ajustar Al no tener también tanta rotación Pues Right, Way que es muy pesado Gibbons que es muy pesado Se cansaron de estar tanto tiempo adentro del campo Y por ahí Atlanta nos, nos hizo pedacillos, ¿no? Esta jugada de read Option, que, que la verdad me sorprendió, sí pensé que la iba a hacer Atlanta, pero no con tanto eh, con tantas veces como la hizo y con tanto éxito, porque los, tanto los esquineros como los alas defensivas se, me, se clavaban con el engaño y Mariota salía solito, ¿no? Jamás supo ajustar esto eh, a Ryans. Y es que tal vez no podía, porque uno podría pensar, pues es que, es que se queden flotando, ¿no? Esperando a ver qué hace el coreback. No lo dejes ir. Pero para como nos estaban corriendo en el centro, pues tienes que entrar por el hombre, ¿no? Entonces fue un veneno que no se pudo parar y Mariota nos hizo pedazos, nos anotó hasta una por tierra, ¿no? Entonces no se pudo, con este tipo de coreback sigue costando muchos trabajos. Y eso que Mariota no es correlón, correlón como Lamar Jackson o, o Kyler Murray o Russell Wilson. Mariota no es tan correlón, pero lo puede hacer. Y pues 50 yardas nos corrió nada más, o sea, nada más Mariota o Marcos Mariota. Nos corrió lo mismo que corrimos nosotros. 50 yardas que te corra el coreback rival es una cosa ridícula cuando ni siquiera es Lamar Jackson, ¿no? El otro corredor, su titular, Horley creo que se llevó otra 50. Eh, 168 yardas por tierra fue una cosa ridícula. Ningún equipo nos había corrido para más de 100 yardas estos nos corrieron casi casi 200 es, es una cosa que preocupa y necesitamos que regresen ya Bosa. que regrese Armstead, de Armstead se está hablando que tal vez hasta después de la semana de descanso regrese, Bosa puede ser que ya esté contra contra los jefes, se habla de que Trent Williams podría regresar contra Kansas City también nos haría un parote, creo que a muchos de estos jugadores lo están aguantando para esas instancias pero la línea defensiva pues creo que fue su peor juego, ¿no? por razones lógicas no se pudo eh, hacer el daño que habíamos estado haciendo y por las mismas razones pues todo lo demás no existió, no, los linebackers perdidones, en coberturas en la anotación de Kyle Pitts, sí. Kyle Pitts eh, se come horrible de Demodre Lenoir, que no sé a quién se le ocurre poner uno contra uno de Demodre Lenoir contra Kyle Pitts, pero los backers se fueron así en banda para allá, nadie se quedó flotando sabiendo que había un hombre ahí peligroso, ¿no? y pues todo solito el pase ahí, en fin, eh, el perímetro, a mí me extrañó que a Ofanga no lo, no lo hubiera metido más a la caja de Michael Ryan's. creo que lo tuvo que haber explotado más en cargas, eh, y se prestaba para poderles eh, poner a pensar a Mariota que iba a hacer con un hombre ahí extra amenazando con dispararle, y la verdad es que no lo hizo. Ya van dos juegos que no utiliza tanto Ofanga como lo utilizó, por ejemplo, contra Rams. Contra Carolina tampoco lo usó tanto así. Y esta vez tampoco. Y no entendí por qué. <coughs> la, la ausencia de Manuel Mosley pesó. Sí, pesó, aunque no se atacó tanto. Pero cuando se atacó se hizo daño. Y ni de Modre Noir, ni, ni al que pusieron ahí. Funcionó, ¿no? Entonces... Y muchas lesiones. Estamos muy mermados. Eh, ya se los he dicho yo, lo dije en la plática podcast y lo he eh, pospartido que diga y lo he hablado en otras ocasiones. Las lesiones nos siguen pegando y, y, y, y, e insisto, entiendo esto de que sí, en la NFL siempre hay lesiones. Y sí, todos los equipos tienen lesionados, pero lo de San Francisco es, es ridículo. En los últimos 4 o 5 años somos de los equipos con más lesiones en la NFL y eso, amigos míos, ya no es normal. Y no es un tema para echar a la basura porque nos está costando este tipo de juegos. Yo pienso que si hubiéramos tenido al equipo completo, a la escuadra completa, si estuviera Jimmy Ward, si hubiera estado Bosa, si hubiera estado Arms, si hubiera estado Emmanuel Mosley, si hubiera estado a César Sahir, eh, otro, oh, ya está Jabón Kinlow, que saben que no es santo de mi devoción, de, devoción pero si hubiera estado la defensa completa... Yo creo que se le gana Atlanta. Yo creo que sí se le hubiera podido ganar Atlanta. Si tuviéramos a Trent Williams cubriéndole el lado ciego a, a, a Garópolis, si tuviéramos a Elia Mitchell, nuestro coreback core titul, corredor titular, no sé si, no sé si Trey Lance, ¿no? también nuestro coreback titular, en teoría está lesionado. Eh, otro gallo hubiera cantado, yo creo, yo quiero pensar eso. ¿no? Las lesiones nos están pegando y yo no veo para cuándo. Lo que estoy esperando es que regresen los lesionados. Pero pareciera que va a tardar, y lo único que entonces ya un, lo único que pienso es que ya no haya más lesionados. O sea, de sumar, no restar, y yo no sé por qué, yo sigo pensando que es un trabajo de preparación física, no se están haciendo las cosas como se debieran en San Francisco, porque ya para una maldición suena demasiado eh, exagerado, ¿no? Entonces, pues bueno, tendremos que depender de cómo vayan regresando los lesionados y que ya no haya más. Para pensar en nuestro éxito futuro, en lo que va de la temporada. Miren, ahí están los delfines, por ejemplo, que empezaron la temporada de una manera así súper cañona. Le ganaron a Búfalo, le ganaron a Nueva Inglaterra, le ganaron a, a los cuervos. Y de repente se les lastimó Mariota. Este, que diga, si estoy soñando a Mariota, se les lastima a Tango Bailoa. Y adiós, delfines. Y ya no han podido ganar y creo que llevan tres o cuatro derrotas seguidas. Una sola lesión, imagínense acá cuántos tenemos. Entonces, sí cambian las cosas cuando no hay un titular. no Se siente la ausencia de Bosa, se siente la ausencia de Armstead en el centro. Se siente la ausencia de Mosley en la esquina. Y eso lo explotó Atlanta muy bien y nos ganaron y nos ganaron bien. entonces pues, Creo que ahora ambos, ambos lados del campo funcionaron a medias, pero no de la manera que tenía que ser para ganar. ...y yo no lo pongo pretexto, pero sí creo que las lesiones tuvieron mucho que ver con la derrota, ¿no? Sí, también preparó mejor el juego Atlanta. Eh, Shanahan, si bien no lo hace mal, creo que plantó un buen juego para como se estaba poniendo las cosas. Lo intentó, sí lo intentó, pero le falta... A mí me sorprendió mucho cuando faltaban como seis o siete minutos estábamos abajo por 14 puntos tenías que ir con jugadas en serie porque el tiempo se te iba y Shanahan hacía reunión y mandaba reunión jugada tras jugada y eso habla de que no tienes preparada tu ofensiva de dos minutos y se fueron y se fueron y se fueron las horas y San Francisco pues, aparte de que ni pudo sacar nada de esa cuarta y una el pase horrible de Garópolo pero como te pones en cuarta y una en fin ya ya no hubo manera ya el último se, insisto se sumaron yardas en ese último drive que ya nada más para acabarse el reloj y fue una cosa lamentable ver eh, cómo cómo cayó el equipo de esta forma no eh, evaluación en general creo que mala no creo que fue un mal juego de todos todos lo más rescatable para mí son Garópolo Ayuk eh, <ríe> ya no sé o menú, por ahí se llevó una captura eh... Dre Jackson, el novato, otra vez suma otra capturita y empieza a aparecer eso me gusta, de las cosas positivas que ve del equipo, pero creo que es de lo más rescatable, eh, a de michael Ryan se lo comieron y yo no quiero pensar que le puede pasar lo mismo que a Robert Salah, ¿no? que si no tiene a sus titulares no sabe cómo ajustar una defensiva, necesitamos eh, que el famoso Next Man Up. Yo tampoco creo mucho en eso, sí creo que hay una gran diferencia entre titulares y, y suplentes y no es tan fácil como que el hombre, el siguiente hombre salga y responda, ¿no? Se, se notó ayer y necesitamos tener un equipo más sano para poder jugar mejor porque creo que este equipo sano está para cosas grandes, pero así pues nomás no se puede. Esa es mi opinión señores, eso es lo que yo vi el día de ayer, siguen los jefes de Kansas City, va a ser un juego muy complicado, estuve viendo el juego de, de los jefes contra los Bills eh, son las potencias me parece de la NFL en este momento... Jefes, Bills, no veo quién se les puede poner enfrente. La verdad, ¿no? Y no es miedo, simplemente ser realista. Creo que están muy cañones ambos equipos. Eh, Mahomes hace cosas fuera de este planeta. Y, y nos va a costar mucho trabajo. Si tenemos las ausencias que tenemos en este momento. Ojalá puedan regresar jugadores. Los vamos a necesitar porque va a ser un juego muy complicado. Es en San Francisco. Es en casa. No nos afectará el ruido. Eh, pero son los jefes. No la deben. Y... Espero yo que se gane ese partido. Por ahí muchos dicen... No, pues es que si Atlanta nos ganó... Uy, nos va a palear Kansas City. Yo no creo. La verdad yo no creo. Kansas City al final pierde, ¿no? Contra sí un muy buen equipo que son los Bills. Pero pierden. O sea, sangran, pues. Eh, les ha costado trabajo. Les costaron los Riders. Eh, Kansas le ha estado costando los juegos. Ha estado regresando de atrás. Y, y de que se puede, se puede, ¿no? Y, y Shanahan, si algo tiene, creo, es que... Siempre que pierde contra un equipo... Como que lo trae enterrado y siempre prepara muy bien el siguiente juego contra ellos. Y yo creo que Shanahan va a preparar algo muy bueno. De Michael Ryans. Me preguntaba alguien ayer ahí en la plática post-game. Eh, ¿Qué se tiene que hacer contra Mahomes? Hay que ir por él. Le vamos a tener que apostar mucho a los duelos uno contra uno. Por ahí me preocupa pues, Travis Kelsey. Que no sé si Warner o, o Green lo van a poder cubrirlo Ponerle a fanga está muy chiquito para cubrir a a Kelsey, ¿no? Habrá que ver dobles coberturas, no sé. Pero habrá que apostar a los juegos, a los duelos personales porque hay que ir por Mahomes. No en todas, pero sí hay que estarle pegando Hay que estarlo presionando Porque si a Mahomes le cargamos con 4 Y no tenemos éxitos, nos va a hacer pedacitos Eso sí se los digo Y ofensivamente es difícil correrle a Los jefes tienen si una muy buena defensa Habrá que ver si Jimmy G puede hacerles más daño por aire eh, Pases pantalla Que ayer sí se utilizaron otra vez y, y dieron resultados Por ahí va a tener que ser Pero yo no creo que sea imposible Perdió Tampa Bay Perdió Green Bay eh, ...están perdiendo equipos que no pensaría uno que van a perder... ...y menos con los rivales que pierden... Eh, ...entonces en esta liga y esta temporada en especial... ...creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera... ...y para los que creen que San Francisco no le puede ganar a Kansas City... Primero se tiene que jugar el partido, ¿no? Entonces yo sí confío en que se les puede ganar. San Francisco también se crece contra equipos más fuertes. Parece que San Francisco contra equipos débiles como que no. Y con, cuando tiene retos de veras enfrente se aplican y juegan muy cañón. Entonces yo creo que va a ser un juegazo. Creo que cualquiera lo puede ganar. Sí son favoritos los jefes. Pero sí creo que San Francisco tiene eh, argumentos para pelearlo y para poder sacar el partido. Pero bueno, señores. Hasta aquí el podcast. Eh, nos vemos el jueves canal 49 el viernes nos vemos en twitch para platicar no si sí, creo que el viernes ya les aviso tengo que ver mis compromisos pero si no es el viernes es el miércoles en twitch esta vez me conecté en la madrugada, pero me conecté. Yo sabía que tenía que cumplir y ahí estoy. Eh, ya saben que hay un TikTok también como Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch Canal 49. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya saben, vuélvanse miembros del canal y pueden tener la fortuna de llevarse un boleto para el juego de San Francisco Arizona en México. Aunque tengan boleto, si se lo ganan, se lo pueden regalar a alguien que ustedes quieran. No lo vayan a revender, eso sí no lo voy a permitir, por eso los voy a entregar el mero día ahí. Este, y hasta los acompaño a la puerta para que se metan este, el, La réplica de casco original, la bandera De fiel a México Entonces pues bueno, les queda todavía dos o tres semanitas Para que se vuelvan miembros dorados Y puedan participar en estos regalos Les mando un gran abrazote a todos Cuídense mucho, mucha buena vibra Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben Niners